Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con nuestro grupo de literatura fantástica. Recordarán que en el programa anterior Valeria Dávalos tenía una misión que cumplir. Vamos a ver si se verifica el cambio. Ella nos dijo que había efectivamente cambiado el final. A pesar de ser un buque menor a 10 toneladas de arqueo total, ¿cuántas páginas tiene? Perdón, tres páginas. Bueno, vamos a leer de vuelta entonces la tripulación del Chacal como si llegáramos al cuento por primera vez. A pesar de ser un buque menor a diez toneladas de arqueo total, el chacal había sido diseñado exclusivamente para atravesar olas gigantescas. «El chacal surca el mar de la Cochinchina otra vez», dijo Juan en la cabina mirando el horizonte. Entendió que los oficiales no pudieron oírlo por la marea, la radio y porque cenaban en el comedor. Un viento amagaba con hacer volar su gorra de capitán. Se la quitó con una mano mientras sostenía el timón con la otra. Marcos, el marinero más joven de la tripulación, traía una bandeja con vasos de vino tinto. Juan aceptó gustoso y se limpió los bigotes blancos con los dedos. Imagino que faltaran todavía muchas millas, la maniobra de fondeo en el puerto, el sello en su pasaporte, el viaje en avión, el viaje en colectivo, los pétalos del apacho esparcidos en la vereda, la brisa ventolada, los radios de roco, los besos y abrazos al más pequeño de la familia. La alegría de volver seguía intacta desde el primer viaje en que el chacal zarpó con destino a otro país. Bueno. La cuestión es que, para abreviar, Juan no puede volver a su casa porque decide lanzarse al rescate de un par de náufragos que él ve en un barco, que descubre la, de su tripulación en un barco que está hundiéndose y descubren a dos personajes, si no me equivoco, Valeria eran padre e hijo, ¿no es cierto? Parecía sí, sí. uno mayor, bueno. Entonces, si el cambio está solo dado en el final, vamos directamente después de ese resumen, desde acá, desde la mitad hacia el final. Hay alguien más en el agua, capitán. Un chico, es el hijo de Can. Can gritaba la misma palabra. Juan creyó que era el nombre del chico que se ahogaba. Los marineros soltaron más cabos para que cuatro de los mejores nadadores acercaran la balsa a los restos del barco pesquero. Propusieron a Vicente y a Can que los acompañaran al rescate. Necesitaban que el niño confiara en ellos. Una vez en la balsa notaron unas rocas. Se arrimaron y vieron ahí a un niño pálido que tiritaba abrazado a una enorme piedra. No hablaba, no respondía a ninguna pregunta o comentario de rescatista. Cuando subieron al pequeño a la balsa, saltó como cual hacia los brazos de Can. Vicente se alegró y dijo: Bienvenido, Gao. No sabíamos que estabas allá. Gao solamente lloraba. Una pregunta. Lo conocen al chico entonces? Hay nombres nuevos que antes no estaban, se le puso nombre a los rescatados, a el Chino, vamos a decir así, su hijo y el práctico también tiene nombre ahora que se llama Vicente. El práctico es el traductor del idioma, que hablaba distintas eh, claro. variantes de, del chino y bueno, se le puso nombre, por eso se cambió esa parte también. Y además lo conoce ya. Claro, porque antes en una parte citantes, párrafos anteriores, se re rescató primero al padre entonces ahí el práctico habla con el padre y descubre cómo se llama, que se llama Khan. Y ahí también descubren que el niño se llama... O sea, el... no es que sea ah. Claro, para despejar incógnitas, no es que sea de la tripulación, ni mucho menos, sino claro. que lo acaba de conocer. Claro, exactamente. Juan lo veía todo de cubierta por en la Aquel abrazo era el mismo que extrañaba dar a su hijo todas las noches. Los llantos del pequeño, asustado, formaron un lagrimón en el rabillo del ojo. Se secó la mirada de un manotazo, no quería que los compatriotas lo notaran. Si se hubiera dejado de guiar por la tripulación, no habría vuelto a recordar lo valioso de tener una familia unida esperándolo en casa. Claro, recordarán que la tripulación decía, muchachos, vámonos, que se jodan estos, y él no, él decide rescatarlo. Y aparece otro más que se dijo. El destino había cambiado. Tendrían que desembarcar en el primer puerto que tuvieran a vista y hablar con las autoridades para reportar el hundimiento del buque pesquero. También gestionar el papeleo de los naufragados. Juan sabía que el oficial de control no podría verlo a los ojos en el resto del viaje. Aunque conocía bien a sus oficiales, dudaba si algunos o todos se habían arrepentido. Capitán, misión cumplida era lo largo de Marcos el novato. Pero ya perdimos mucho tiempo. Sintió una descarga debajo del brazo eso es algo que el armador de este buque no tolera. Volteó y vio a Marcos con una picana en la mano. Las contracciones recorrieron el cuerpo hasta doblarle el cuello y hacerle inclinar la cabeza hacia un hombro. Se arrodilló temblando. La tripulación se acercó y mientras él se retorcía y se asfixiaba, lo arrojaron al mar abierto. El oleaje lo tragaba sin descanso, escuchaba que el carguero continuaba rumbo. Unos brazos rodeó su cintura, era Vicente. Lo subía a la superficie y nadaba veloz hacia la roca donde Can y Gao aún continuaban aferrados. O sea, no lo subieron. Siguen ahí. Siguen ahí. Sí, que se hizo como que le estaban rescatando, pero al final no, no pasó eso. Claro, no, dice misión cumplida, parece que ya lo rescataron. Pero que Marcos le miente al. Claro, Marcos es eh, un cómplice de la de la tripulación y de los oficiales, digamos. Es como que en la tripulación se le vuelve en contra al capitán y, bueno, lo expulsan del buque. Exacto. Y, y los que estaban siendo rescatados al final no fueron rescatados. Claro, esto le miente, o sea, misión cumplida... Claro, claro. es una mentira, sí. Miente, digamos, para... Claro, pero después de eso, ya perdimos mucho tiempo, ¿para qué? Bueno, la cuestión es que lo madrugan al capitán, deciden no salvar a nadie, la tripulación se acercó y, mientras se retorcía afichaba y a los al mar abierto. El oleaje lo tragaba sin descanso, escuchaba que el carguero continuaba rumbo. Unos brazos rodearon su cintura. Era Vicente. Lo subió a la superficie y nadaba veloz hacia la roca, donde Can y Gao aún continuaban aferrados. «Nos mintieron, capitán». Vicente le dio palmadas en la cara. «Nos amenazaron de que no digamos nada, pero por lo menos nos dejaron vivos». Juan agitado apenas podía gemir o mover las piernas. Can y Gao gritaban enloquecidos varias palabras y chapoteaban en el agua. Sabés que hay, en Conrad es muy habitual esto, que de repente hay un premio en Guita que es muy, muy cuantioso y que si no, no lo cobran. Poné esa, ese motivo para que sea verosímil que se manden esto. No entendí, Marcelo. De repente si llegan a tiempo, había prometida una paga, la compañía naviera, la compañía pesquera había prometido una paga extra, cuantiosa, que estos se pierden si llegan tarde. Entonces ahí tenés un móvil, que es la, la platita, Claro. Acordate, que hay, hay tres móviles fundamentales en el ser humano. La guita, el poder y las minas. ¿okay? Con esas tres cosas manejas a cualquiera. Esto, o un temor si hubiera una multa. Claro, el miedo. El miedo es a la otra también. Las milanesas, ¿no? Las milanesas con estricnina. Si no fuera el miedo uno de los factores clave para el dominio, no tendríamos a 100.000 chicos ya vacunados sin saber lo que les están poniendo y sin necesidad. Sin ninguna necesidad. Hasta el doctor Sin, que en, en el comienzo de la pandemia decía, no se puso el barbijo, es eh, que, que los cagaba pedos a la gente que no se ponía el barbijo. Ahora dice, ¿me quieren explicar por qué están vacunando a los chicos? Nadie me contesta. La asociación de pediatría, lo mismo. O sea, fíjate cómo estará la cabeza del argentino, primero para votar como vota, para pensar como piensa y para hacer las barbaridades que hace. Entonces, son cuestiones totalmente verosímiles. El miedo, la guita, el poder, las minas y las miranesas de Nomi. Esa es mi zanahoria de burro, en realidad es la miranesa. Así que bueno, eh, así así hace verosímil que estos tipos se conviertan en asesinos de su propio capitán. Claro consulto, si el armador por ejemplo le ofreció más plata para que ellos lleguen a tiempo, eso sería un buen móvil, ¿no es cierto? Seguro, seguro, totalmente de acuerdo ¿Qué agujero azul? Dijo Vicente, hay un dragón en el agujero azul miró la popa empequeñecida había una oleada extraña que salía y abarcaba todo el buque varios oídos profundos unos tras otros los estremecieron se concentraban y aumentaban como las de un avión en despegue la roca que era el refugio de los cuatro vibraba el dragón salió del mar y se elevó por encima de la cubierta y desguazó al buque en mil pedazos las luces del carreros y después todo quedó oscuro los gritos y las cargas destruidas flotaban en el mar los cuatro resistieron las olas que amagaban con echarlos de la roca Quedaron en silencio hasta que los oídos profundos fueron desapareciendo y el horaje se calmó. Ahí viene la fragata, que esto, esto es un final alternativo. Ahí viene la fragata 2, capitán, Juan intentó sonreír. Ya nos vieron, tenemos que avisarles, inventar cualquier excusa para que me crean. Deben cambiar el rumbo o el dragón del agujero azul también los matará. Bueno, si vos dejas esto, indudablemente queda como una una cosa abierta, pero abierta para un segundo capítulo de la novela. Claro. Esto hay que eliminarlo Sí, me parece. La aparición, de, me gusta cómo funciona el, el final. ¿eh? Funciona como final, perfecto. Pero hay una cosa que es clave acá. Tenés que poner algún indicio, lo más cercano, claro. que anuncie de alguna manera o prepare al lector para la aparición de este dragón, serpiente, marina o lo que fuera. Y es interesante porque acá sí tenemos también un final abierto, porque acá no sabemos si los tipos se van a hablar o no. Pero lo cierto es que los dioses se encargaron de darle su merecido a los tripulantes. Este es un cuento que funciona muy bien, nos va a llevar mucho tiempo de laburo. Así que prepárate porque hay, hay, para laburar hay muchas cosas, para que todo resulte verosímil. Claro. Porque si no. Queda como forzado, ¿eh? Es, es algo que se llama el, el Deus ex máquina. Eh, Bruce Sterling hablaba de eso, el Dios de la máquina. Claro, esto lo dejé el otro día: el, el Funsi, llamar Funsi al conejo, ¿se acuerdan? Para inventar un device, llamar Funsi al conejo y listo. O sea, le pones otro nombre y listo el pollo. Ahí está. Deus es Máquina o Dios en la Caja. Historia en la que surge una solución milagrosa para el conflicto, que sale de la nada y convierte la trama en irrelevante. H. G. Wells advirtió contra el amor de la ciencia ficción por el Deus es Máquina cuando acuñó la famosa frase Si todo es posible, entonces nada es interesante. La ciencia ficción que se especializa en hacer que lo imposible parezca plausible, esta palabra está mal utilizada, mal traducida, en realidad lo plausible es que es digno de aplauso, la gente confunde mucho lo plausible con lo posible. En hacer que lo imposible parezca verosímil, digámoslo así, para entendernos, la ciencia ficción que se especializa en hacer que lo imposible parezca verosímil, siempre está muy intrigada con los poderes del tipo divino en tamaño bolsillo. Las inteligencias artificiales, realidades virtuales y nanotecnologías son tres elementos contemporáneos de disparo de la trama que constituyen fuentes portables y baratas de milagros infinitos. Les pongo un ejemplo cualquiera. El conejo habla. ¿Cómo habla el conejo? Le pusimos un chip. Mi abuela desapareció, pero desapareció en el aire. Y de repente, cuando activamos el chip que le pusimos, vuelve a aparecer. Todo es un chip. Todo se logra a partir de un chip. Apretás un botón y todo se soluciona. Acá hay una cuestión. Lo que hace el Deus Ex máquina es procurar encontrar un final forzado para que las cosas terminen. En ese caso, yo diría que el tuyo sería un final de Deus Ex máquina. Si el dragón está en cuestión, al estilo de mi amigo el monstruo, ¿cómo se llamaba? Tengo un monstruo de amigo. ¿Cómo era? Que era el, la serpiente... El, lago, el monstruo del lago Ness, Nessie. Mi amigo es un monstruo, algo así. No me acuerdo, una película muy buena, ¿eh? excelente. Sí, sí, la vi. Uh -huh. Es muy buena. Bueno, entonces ¿qué pasa? Al igual que Nessie mi mascota es un monstruo, ahí está. Al igual que Nessie no Messi, Nessie con N, que así le llaman los pobladores, a las, en la cercanía del lago Ness se la llama Nessie la pulga, le dice, eh, Al igual que Nessie en, en la película, agarra, se lo sube en el lomo a los cuatro náufragos, de lo saca de la roca y se lo lleva a buen puerto. Bueno, ahí ya directamente sería catastrófico. No es el caso tuyo. Entonces acá hay una cosa interesantísima. Por un lado, la destrucción del mal. Con ese buque, Páfate, que ahí lo vamos a laburar, sabes cómo, ¿no? Y después, el final incierto, no final inexistente, de qué pasa con estos tipos. Por eso funciona el cuento, ¿ok? O sea, está un pelito de ser un deseo de máquina, pero no lo es. Pero para que el, el, el dios en la caja, el deus es máquina, desaparezca del todo del panorama mental del lector, porque no por nada a mí, a más de uno acá, nos hizo recordar este efecto, lo que hay que hacer es agarrar y plantear un buen indicio que haga justamente la justificación de que aparezca este bicho. Por ejemplo, el pibe, el hijo de él, una, uno de los pasatiempos que tiene con el padre, es el de espiar con el padre, repasar, ojear libros de ilustraciones con dinosaurios. Y de los dinosaurios pasaron a, la, a las enciclopedias de seres mitológicos, el kraken, está la serpiente marina, ¿viste? Poquito, cosa que el lector no se apiole, no se dé cuenta. Pero con un par de, de elementos alrededor de otras cosas que le gusta hacer al pibe, contrabandeás la información clave. Entonces el lector tranquilamente puede suponer que esta es la serpiente marina o bien existe realmente, no estaba solo en la imaginación del pibe, o el deseo mismo crea, provoca esta serpiente. Creo que son que es un lugar privilegiado para usar en este sentido. ¿Te gusta la idea? Sí, sí, sí, sí. A pensar bien dónde poner el indicio. Acordate de una una cuestión que al respecto, que decía Stephen King, anótenlo por favor, los que están acá y también nuestra querida audiencia, recuerden esto, los indicios, decía Stephen King, lo más cerca posible del título. Claro. ¿Okay? Porque así el lector, entre comillas, se olvida. El lector no se olvida nada, le queda en el inconsciente. Una idea, una razón de que los maníos quieran salir lo más rápido posible. En esa área de la historia de un monstruo. Pero decir que el monstruo está acabado de hacer cosas de no, No, no, no, no, no, no, no. Acá hay una razón, Didier, en esta no te doy la derecha. Eh. No porque es, va a ser lo más buchón que hay. Una cosa, tengan en cuenta esto, por favor, ustedes y nuestra querida audiencia. Una cosa es un indicio y otra muy distinta, un clarinetazo. El lector va a estar esperando todo el tiempo que aparezca el bicho. ¿Me explico? si hay una alusión mínima como la que propongo el lector va a decir guau wow, pero si vos le manda fruta decir lo que se porta mal viene el hombre de la bolsa y viene claro y viene el hombre de la bolsa y uno dice Ah, yo sabía. Cuando dijo que el mar está plagado de serpientes, que los cagan a los a los buques, que se portan mal, buques de esclavistas. ¿sí? Ah, yo sabía que iban a terminar así. Sí. Y ahí el tipo, y ahí el tipo se va a preguntar, ¿y qué pasó entonces con los cuatro náufragos? ¿ves? Porque el tipo ya tiene resuelta, el lector ya tiene resuelta la cuestión del Deus, del del bicho que aparece para castigar a los malos. Entonces dice, bueno, ahora el cuento va a terminar por otro lado. Claro. Que de que tienes que cuidado de, de no hacer un indicio o un clarinetazo. Exacto, la idea es justamente esa. Por lo tanto, una, una cosa que te aconsejo es lo más cerca posible del título y la otra en boca cerrada no entran moscas. Cortito, una alusión perdida dentro de, de jugar a la pelota, de mirar la tele, camuflado. Exactamente, Mariano. Claro. Muy, muy bueno. Así que es, una, es un final muy factible, te felicito, me encanta, Ay, gracias. me encanta que ellos queden ahí colgados en la roca, pero lo único que hay que hacer es prepararlo, Claro. no, sí. demasiado, no demasiado, prepararlo, no demasiado. Bueno, y lo último para, para cerrar el programa de hoy, y después continuamos trabajando con Franco Eschiaboni. Contarle a nuestra querida audiencia de ustedes de dónde viene esta expresión, Deus ex machina, el dios, en realidad no es en la caja, sino desde la caja, en la traducción. Resulta que en, la, en el teatro griego, muy bien, exactamente en el teatro griego, bajaba un dios que estaba adentro de, de, una, de una caja, era toda una tramoya de los, los escenógrafos de aquellos años. Bajaba un dios y arreglaba todo. Decía, vos te toca... impartía justicia, ¿no? Vos te portaste mal, te mando una serpiente marina. Vos te portaste bien, te dejo acá colgado en la roca para que venga algún ángel y te salve. No sabemos ni nos importa. Pero ese justamente es el deus es de máquinas Viene desde la máquina porque está bajando con un helicóptero, como decíamos, el dios del helicóptero. El dios resuelve todo e imparte justicia, y el espectador se va tranquilo a comer mantecol con su familia griega, a comer aceitunas griegas. Bueno. Muchachos, esto ha sido todo por hoy. Felicitamos a Valeria Dávalos y nos seguimos viendo, si Dios quiere, el, el próximo sábado en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, que ya está rozando sus primeros mil suscriptores. Un abrazo para todos y muchas gracias por comentar, likear y compartir.